Me he dicho mil veces lo mismo Sin conocerte eres lo mejor que conocí Te vi solo unos pocos segundos Fueron los más largos en mi mundo He vuelto a visitar esos sitios donde te vi Esperaba encontrarte de nuevo de nuevo verte, ni una foto pude hacerte, pero siempre te tengo presente ante mí. al resualar y caerme yo te pronuncié, y de pronto me di cuenta que no sabía tu nombre, pero yo te pronuncié sin saber por qué, y no recuerdo el nombre,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 Solo ese momento volveré a ser quien fui, porque tu visión me cambió por completo. Desde entonces ando ciego sin saber quién soy. Y no quiero vivir mintiéndome cada día, fueron segundos pero ya ves, ya son muchos días. Sigo merodeando aquel sitio con la esperanza De que aparezca si al verte me llegue la bonanza Sigue merodeando aquel sitio con la esperanza De que aparezca si al verte me llegue la bonanza Me he dicho mil veces lo mismo